Buscándolo. Él acostumbra a salir, mi amor. He estado acostumbrado, ahí duró un día ser día perdido. Y mi mamá sufre de la presión, no se sabe de dónde está él. Mi papá todito salió a través de la de, de la defensa civil. Salió el marido de la vecina también buscándolo. Y es especial, niño. Es sí. Él tiene problemas mentales. ¿Cuál es, ¿Cuál nombre es el nombre? nombre de él? Luis Manuel Belén Valdés.